días a todos. Gracias, Gabriela. Eh, bueno, pues qué buena presentación, muy, muy amplia. Pues bueno, espero que del conocimiento que recogió en los pocos años de experiencia que tengo, pues quiero que poderles pasar a ustedes como parte de ese conocimiento dentro de la experiencia de fotografiar productos artesanales, estar en eventos como en Exportesanías, donde las fotografías hay hay veces se complican un poco y todo eso, pero lo más importante es que, digamos, todo el mundo puede tomar las fotos, todo el mundo tiene celulares, todo el mundo tiene las aplicaciones, pero en realidad de pronto no sabemos explotar ese potencial que pueden tener estos dispositivos, ya sea una tablet o ya sea un, un móvil un celular, para poder lograr fotografías que nos destaquen, que sean algo diferente, que sean algo que se note a lo que normalmente nosotros vemos. Bien, muchas ocasiones ustedes yo creo que ingresan a Instagram, ingresan a Facebook, ingresan a o cualquiera de las otras redes sociales. Ah, Permítanme un segundo, les, les coloco la cámara para que me puedan ver. ¿Listo? ¿Listo? Eh, entonces, esto es dado para que que eso... No, bueno, listo. No, ¿esto es para qué? Muchas veces ustedes entran a las redes sociales y dicen, no, pero ¿cómo hicieron esa foto? ¿Pero cómo la hicieron? ¿Cómo la lograron? Deben ser editores profesionales. que Yo les diría hace 15 años que sí, eran editores profesionales, gente supremamente preparada, sin demeritar obviamente el trabajo, porque pues, yo también hago diseño gráfico y fotografía, pero las nuevas tecnologías nos han acercado demasiado a ese tipo de contenidos. Entonces, como una de las cosas que, que yo siempre trato de decir es que el celular, la cámara fotográfica o la tablet es una herramienta. En realidad, quien está detrás de ese dispositivo, de esa cámara, es el que va a lograr. Porque hagan de cuenta que una cámara fotográfica es como el ojo de ustedes. El ojo de ustedes es lo que ustedes quieren mostrar, lo que ustedes quieren que todo mundo vea. Eso es como la visión de cada uno de la, de la fotografía. Entonces, pues ahí es donde nadie más, excepto ustedes, pueden saber cómo se ve mejor un taller de un joyero, cómo se ve mejor un taller de un ebanista eh, cómo logro yo cuando estoy tejiendo mi sombrero. Todo ese tipo de cosas solo las conocen ustedes y solo las pueden ver ustedes. Eso es lo que quisiera yo que pudiesen lograr a través de las fotografías. Y demás. Pero aquí es que en el webinar anterior teníamos a Daniel. Daniel nos colaboró un montón con la parte, la parte fotográfica y la parte de tendencias de fotografía. Ahora esas fotografías vamos a tomarlas y las vamos a convertir en algo más. Las vamos a convertir en videos, las vamos a convertir en animaciones, las vamos a convertir en varias herramientas que les van a ser de mucha utilidad. En Internet eh, tenemos diferentes tipos de aplicaciones para foto y para video. ¿Qué es lo que las diferencia? Y puede ser muy curioso, que sean de pago o no. Ustedes puede que puedan pagar una aplicación, 10 mil pesos mensuales, 20 mil pesos mensuales, que pues en un año ya son 100 mil pesos, 200 mil pesos. Entonces, ahí ya uno empieza a pensarlo mucho. Pero también tenemos un pool de aplicaciones gratuitas, o al menos en su versión gratuita, que nos ayudan mucho. ¿Listo? Pero bueno, para que podamos comenzar y ponernos en materia, tenemos que tener claro dos aspectos. El primero es que vamos a dividir esta charla en dos partes. La primera va a ser imagen, la segunda va a ser video. ¿Listo? Ahora, para que tengamos claro, aquí les estoy mostrando lo que son los aspectos básicos de la imagen. ¿Listo? Saturación, brillo, exposición, color y contraste. Son aspectos que de pronto... Para los conocedores, pues, son una abobada, pero para quienes no manejan esto y se van a enfrentar a las aplicaciones móviles, deben tenerlo claro para que puedan entender mucho mejor lo que vamos a desarrollar. ¿Listo? Bien. Ahora, cuando hablamos de color, entonces es cuando hablamos de las tonalidades. De acuerdo a las escalas de colores RGB y CMYK para imprimir, entonces es como si yo les estuviera hablando en chino. Es muy sencillo. El color es cuando una imagen, como esta canasta que estamos viendo aquí, tiene color. ¿Qué o, o cómo modifico yo el color? Fácil, cuando mi foto me queda muy pálida, o sea, muy hacia los blancos o muy oscura, muy hacia los negros. Entonces ahí yo empiezo a cuadrarle el color. El segundo es este que estamos viendo acá, que se llama la exposición. ¿Listo? Y tenemos a su hermano que se llama el brillo. ¿La exposición qué es? La exposición es la luminosidad que vamos a tener en la fotografía. Si alcanzan a notar, y aquí ya ustedes tienen que empezar a cuadrar sus ojos, es si ¿sí ven el fondo blanco de la presentación, ahora ven el fondo blanco de la fotografía. Si se están dando cuenta y están viendo la pantalla, se darán cuenta que en realidad el de la fotografía no es blanco tiene un tono como hacia morado o hacia azul. ¿Ven? Ahí es donde ustedes empiezan a dar cuenta que el blanco no es tan blanco como nosotros creemos y ahí podemos empezar a cuadrar la exposición a la luz o el brillo. El brillo lo que aumenta es la luminosidad de la imagen, quiere decir que aumenta los blancos. Caso contrario, el contraste lo que hace es que nos pone más vivos los colores oscuros, los negros. Y por acá tenemos el último, que es la saturación, que sencillamente es darle intensidad al color. Digamos, yo con una aplicación puedo modificar una fotografía para que este color, eh, que es lila, se vea casi morado, aumentándole la saturación. Pero cuando aumenta la saturación, aumenta la saturación en toda la fotografía. ¿Esto qué quiere decir? que me va a quedar la canasta amarilla y me va a quedar, eh, la, la como la parte de Shakiras, de color morado. ¿Listo? Bien. Entonces, esto es chévere en, en la teoría, pero pues vamos a pasar a la práctica. ¿Listo? Bien. Dentro de las aplicaciones que vamos a ver hoy, vamos a ver una que se llama Fotor, otra que es Photoshop Express, PS Express, que es de Adobe, y. Snapseed, que es de Google, que la alcanzaron a ver eh, la clase pasada, el webinar anterior. ¿Listo? Vamos a comenzar con FOTOR. ¿Listo? FOTOR tiene una característica grande y es que está para escritorio y está para móvil. Entonces, es muy interesante porque ustedes pueden eh, lograr desarrollar lo mismo en móvil como en escritorio. Entonces, perm permítanme un segundito, les voy a compartir... La pantalla, ¿listo? Bien, listo. Espero que todos estén viendo aquí el, el teléfono. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Listo. Bien. Entonces, bien, listo. Entonces, aquí tenemos nuestras aplicaciones. Espero que todos estén viendo la pantalla. Ahora. Listo. Bien, listo. Entonces, aquí en FOTOR tenemos diferentes opciones. Tenemos la opción de collage, tenemos la opción de editar una imagen o de tomar una fotografía directamente con nuestra cámara. Lo que vamos a hacer es que vamos a pinchar aquí en editar y tenemos una serie de fotografías aquí. Esperen un segundito que yo tengo una carpetica que dice artesanías. ¿Listo? Bien. Entonces, toda esta serie de fotografías artesanales yo las he tomado con mi teléfono. O sea, no, no crean que les estoy haciendo la trampa como lo hacen en los comerciales que toman fotografías con cámaras profesionales y las hacen pasar como su celular. No. Estas cámaras se han tomado con el teléfono. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de cuadrar una que veamos que está un poco oscura, que está complicada. Eh, cuadremos esta. ¿Listo? Esta fotografía eh, es muy linda y se tomó en un webinar que se llama 5 tips creativos para fotografía. Eh, es una pasen a verlo artesanialdecolombia.tv es muy interesante listo aquí en la parte inferior tenemos lo que es efectos ajustar realizar recortar y todas las opciones que nos puede dar foto bien pero entonces nos vamos a ir a ajustar de esto entonces aquí ya empiezan a aparecer las opciones que yo les explicaba este es el brillo miren cómo aumenta el brillo listo si sí se dan cuenta que no toda la fotografía aumenta de color y cuando aumenta máximo de color, tiende a volverse de color azul. Entonces ahí es donde empezamos a tener mucho cuidado. Nuestra fotografía en realidad está en cero. Aquí la podemos ver en el valor cero. ¿Cuál es la idea de la edición de una fotografía? Y les va a parecer curioso y es que no se debe notar que fue editada. Esa es una de las cosas que pronto uno nunca le explican. Entonces voy a sumarla a brillo. Más 5, más 4. Ahora voy a pasar al contraste. Miren lo que me hace el contraste. Si ven que los colores no me los disminuye, sino lo que hace es que me modifica el color negro. Entonces, si yo quiero que la fotografía se vea un poquito más nítida, le subo el contraste. Ahora, vamos a saturación de color. Saturación de color, miren lo que está pasando con los naranjas le voy a bajar toda la saturación, quedó blanco y negro. Pero, ¿qué va a pasar? Blanco y negro es, un, es una opción de fotografía muy buena, pero si yo tengo un producto de color, pues le estoy perdiendo toda la calidad al producto de color. Entonces, lo que yo empiezo a desarrollar es que lo voy a subir, pero aquí también nos podemos ir al otro extremo, que es que, que el rojo, el naranja y el amarillo estallados. Entonces, ya no se ve tan interesante. Vamos a lograrlo en un punto medio donde le damos una buena intensidad. ¿Listo? Algunas aplicaciones tienen como esta que se llama mejorar nitidez, viñetas, sombras y demás. Dependiendo de la aplicación les van a aparecer más o menos opciones. ¿Listo? Esta sencillamente lo que me va a dar es que se vea como si estuviese un poquito más enfocada. ¿Ven? Viñeta... Lo que me va a hacer es que me da un borde oscuro, si lo alcanzan a ver alrededor de la imagen, pero pues esta casi nunca me gusta. Sombras, temperatura, tono, eliminar ruido, que ya con una fotografía les explicaré qué es el ruido y el tono. Cuando yo ya tengo mi fotografía lista, le doy en el chulito abajo a la derecha y quedó mi fotografía. ¿Ven? Pero bueno, digamos que esta fotografía era fácil. Esta fotografía en realidad no, no era un reto así que, que, que tengamos. ¿Listo? Vamos a elegir otra fotografía que sea un poquito más cercana. A ver, esta. Listo. Esto es una barca de los espíritus. Entonces es una fotografía cercana que muestra todo. Si alcanzan a notar ahora sí que la barca se ve amarilla. No es que el amarillo no esté, pero si ustedes suman en toda la fotografía, se dan cuenta que toda la fotografía se ve como un, con un tono amarillo. Entonces, aquí es donde empezamos a cuadrar la saturación de color. Porque miren qué pasa cuando yo aumento la saturación de color, se me vuelve completamente amarillo. Entonces, aquí la saturación de color me va a dar un poquito de... Miren, vamos a hacerla acá. Está en cero. Vamos a bajar un poquito la saturación de color y quedó la fotografía muy pálida. Pero entonces la complementamos con el contraste. Entonces ya los negros sí parecen de color negro. Y ahora vamos a darle, por acá debe estar, saturación, nitidez, temperatura. Listo, el tono. Temperatura. Y le aumento un poquitico la temperatura. ¿Listo? La imagen pareciera que no estuviera editada, pero ya se pasó por un filtro de color. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a pasar a Fotor para que podamos ver que las aplicaciones móviles también se pueden desarrollar eh, de forma de escritorio. Bien, vamos a ingresar para FOTOR, listo, ingresamos a FOTOR, entonces, ahora, ya en FOTOR ya editamos, ahora nos vamos a poner a, a hacer cosas un poco más movidas, listo, ahora, me, FOTOR tiene tres opciones, editar, collage y diseño, cuando en la parte de editar, eh, tenemos opciones, listo, miren, tenemos bastantes opciones para desarrollar. Entonces, digamos, vamos a hacer una portada de Twitter. Entonces, doctor, empieza a buscar las imágenes. Eh, ellos tienen unos tutoriales automáticos cuando es la primera vez que ingresan. Entonces, vamos a hacer la portada de Twitter porque queremos arreglar nuestra red social de Twitter. Entonces, vamos a elegir una imagen horizontal. Listo, bien. Entonces, aquí vamos a poner, vamos a colocar, eh, no sé, sombreros. ¿Listo? Y vamos a importar la fotografía. Esto es prediseñado, digamos, entonces también es bastante útil porque podemos entrar a desarrollar muchas, muchísimas opciones con los formatos prediseñados. Bueno, en este computador creo que no tengo como muchas imágenes. Vamos a ver, artesanita. Estas. Digamos, vamos a utilizar esta imagen. Esta imagen, si la tomamos en exportes anillos. Listo. Bien, ahí que está haciendo. Nos subió nuestra imagen. Ahora nosotros la empezamos a ampliar. ¿Listo? Bien. A esto a es lo que yo me refiero de que la imagen puede, digámoslo así recortarse ver, aquí vamos a recortar la imagen Entonces, vamos a tratar de traer esta opción para adelante no me está dejando sí tranquilos me pueden ir haciendo preguntas mientras tanto no me inconveniente bueno, Ángela de Pilar Parra nos pregunta, ¿cómo sé que está bien el enfoque? ¿Cómo sabes que estás bien, está bien el enfoque? Esa pregunta está buena. No, es muy sencillo. La pregunta es que, ¿cómo sé que una fotografía está bien enfocada? Cuando el borde es claro. Esta imagen, casualmente la que estamos viendo acá, tiene un enfoque claro sobre la imagen. ¿Cómo te das cuenta tú? Mira, voy a tratar de acercarme. Ahí. Pues cuando me acerco ya sea un poco más pixelado. Si es que casi todo el borde del producto está enfocado. Pero entonces tú me vas a decir, hacia el borde se ve desenfocado. Claro, porque es que eso me da la profundidad de que no es un papel. Es un producto con un volumen. Quiere decir que es curvo. Entonces, hacia los bordes tiende a verse un poquitico desenfocado. Pero si tú ves, todas las líneas hacia el centro están definidas. Ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta que sí está enfocada a mi imagen. Igual, digamos que si van a tomar fotografías con el celular, el celular tiene las opciones que donde ustedes toquen con el dedo, es el punto de enfoque. Entonces, si tu producto eh, es muy pequeño, lo que tienes que hacer es acercarte un poco con el zoom para que la fotografía quede bien. Listo, bien entonces ahora aquí ya tengo mi imagen esto yo no sé por qué no me la están viendo hacia atrás esto lo van en el fotor podemos darle control z y no nos tiramos nada listo bueno mientras Gaby si quieres nos puedes ir haciendo preguntas, no, no hay inconvenientes. No. Bueno, eh, nos dice, ah, bueno, entonces la vamos a dar para el final, tiene otra pregunta acá, nos dice, eh, Silvia Carbajal, ¿es recomendable usar las mismas fotos de redes sociales para la página web? He visto que me baja la calidad al momento de subirlo. Bueno, cuando hablamos de calidad, desde el tema se pone un, po un poco más peleagudo por una sencilla razón. Si tú esas fotos las pasas por WhatsApp, ya le baja automáticamente WhatsApp la opción. Si esas fotos las descargas de tu red social, las fotos cuando se cargan a la red social están un poco más, ¿cómo se diría? En baja calidad. ¿Por qué? Porque en Internet el peso de una imagen tiene que ser lo mínimo posible. Pero cuando tú las subes a tu página web, que sí se puede, se pueden utilizar las mismas, no hay ningún inconveniente... Pero cuando tú la subes a tu página web, tienes que ver las opciones, porque pues hay diferentes tipos de páginas web. Tienes que ver las opciones para que esa página se la suba en alta calidad. ¿Qué va a pasar? Si la subes en máxima calidad, la página se te va a poner lenta con 10 fotos. Entonces es bueno tratar de manejar una sola foto de buena calidad, que casi siempre es el banner, y las demás imágenes ya de una calidad media. ¿Que si las puedes usar las mismas de redes sociales en la página web? Sí, no hay ningún inconveniente que las puedas usar en redes sociales y en la página web, pero de todas maneras sí tienes que publicar muchísimo más en las redes sociales que en la página web. Digamos, tú haces una noticia, un post. Ese post puede durar ahí un año y tú le dejas esa imagen, no la tienes que estar cambiando constantemente. Caso contrario, en redes sociales tienes que estar cambiando las fotografías todo el tiempo. Listo. Eh, aquí ya entonces es muy sencillo ustedes le dan acá doble clic sobre la imagen jalan la imagen y la cuadran según lo que ustedes estén desarrollando le dan a aplicar y ahí ya me quedó la fotografía aquí ya tenemos entonces lo que es el texto que lo voy a colocar yo creo que oscuro para que se den cuenta bien si se dan cuenta, entonces, Fotor me da miles de opciones para poder desarrollar. Y lo estoy haciendo en el computador. No me estoy tardando mucho. En realidad, no, es que necesito cambiar un banner porque viene... ¿Qué fecha viene ahorita? Así como importante. ¿7 de agosto? 7 de agosto. 7 de agosto. Entonces, necesito hacer un banner para mi página web eh, del 7 de agosto. Entonces, quiero hacerla, desarrollarla y todo. Entonces, empiezo a hacer mi banner... Y la verdad no me, no me demoro mucho. Fotor lo interesante es que tiene muchísimas opciones prediseñadas para que ustedes lo puedan desarrollar. Porque estas opciones casi todas no están en el celular por los recursos que consume en el computador. ¿Listo? Entonces ahí nos podemos desarrollar. Bueno. Bueno. Tenemos Photoshop Express. Photoshop eh, es conocida pues para las personas que manejan el tema como una de las mejores aplicaciones para editar fotografías, hacer montajes, recortes y demás. Es una aplicación que en realidad de, tiene un potencial enorme y si ustedes de pronto manejan programas de diseño como la suite de Adobe, lo pueden integrar. ¿Qué quiere decir? Lo que ustedes comienzan a desarrollar y a editar en su celular, lo pueden pasar a través de internet a su computador, y en su computador pueden desarrollar todo lo demás. Digamos que hay cosas que se pueden hacer en el teléfono y hay cosas que se pueden hacer en el computador. ¿Por qué? Pues sencillamente, pues en el computador uno tiene un mouse y puede estarlas desarrollando, y pues en el teléfono es un poquito más difícil porque pues uno tiene los deditos un poco más gruesitos que, que el mouse. Listo, vamos a elegir esta que está es muy linda. Estos son unos pero entonces Aquí miren lo interesante de Photoshop. Photoshop tiene unas opciones ya prediseñadas que ustedes pueden elegir en la parte inferior. Entonces vamos a tratar de darle algo básico. Entonces cuando yo pincho en básico, si se dan cuenta, empiezo a cambiar las diferentes opciones que me da Photoshop independientemente de lo que ustedes quieran desarrollar. Esto para una edición rápida es supremamente útil. Si se dan cuenta, esta imagen... ¿Qué creen que está? O muy expuesta o muy pálida. Vale. ¿Ven? Entonces ahí es donde uno dice, sí, muy bonito el güey, todo muy chévere, pero el color no me está dando el potencial de mi producto. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a pasar a la parte de encanto. Empezamos a editar. Si ¿Sí ven estas que tienen una estrellita? Aquí es donde desafortunadamente las aplicaciones nos dejan ver como lo mejor que pueden hacer, pero estas de la estrellita, digamos, tienen opción de pago. Entonces, cuando tienen opción de pago, desafortunadamente no las podemos usar. Pero eso no quiere decir que eso los vaya a limitar, para nada. Ahora, vamos a tratar de hacer opciones de luz. Mira, aquí le coloco un brillo. por acá le puedo colocar otro orillo por aquí le puedo colocar otro orillo cierto ¿sí o sea uno ya tiene diferentes opciones para editar la fotografía que nos pueden ser muy útiles listo pasamos a la opción de bokeh que es cuando son fondos de, eh, desenfocados y si se dan cuenta nos da como una opción un poco más interesante de lo que vamos a desarrollar esa me parece que se ve bastante bonita porque es como con una como con unas luces al lado la derecho. Ahora, esta imagen y lo que me gusta de Photoshop es esto. En la parte de abajo dice proporciones. Pero entonces, ¿qué pasa? Todas las imágenes que ustedes van a desarrollar, las van a desarrollar para su estrategia digital en redes sociales o para su página web o para la tienda que vayan a desarrollar. Entonces, ustedes aquí pueden empezar a pensar para qué puede ser esa fotografía. Bien, miren, anuncio de Facebook. Entonces, digamos, la vamos a dejar para Instagram. Y ahí me doy cuenta que la foto no me sirve para Instagram. La voy a utilizar para una historia de Instagram. Ah, bueno, para la historia de Instagram sí me sirve. ¿Listo? Entonces, ahí es donde me doy cuenta la, el potencial que puede tener cada imagen. Ahora ustedes tienen que tener claridad de... Si una imagen es vertical, digamos, ahorita tiene mucho potencial para las historias. Si la imagen es cuadrada o horizontal, sirve para hacer publicaciones. Cuando ya pasemos a la parte de los videos, se van a dar cuenta que esto funciona. Pero entonces Photoshop tiene esto muy, muy, muy desarrollado para que podamos tener todas las opciones. Miren, 11, 4, 3, 1, que son sencillamente tamaños de proporciones. Miren, portada de Etsy, fondo de LinkedIn, eh, encabezado de Twitter, publicación en Twitter, eh, historia de Instagram, Instagram, anuncio en Facebook, portada de evento en Facebook, portada de página de Facebook, perfil de Facebook, todo. En realidad es una opción muy, muy útil porque ustedes tienen absolutamente todo. Pero entonces nos aburrimos y vamos a rotar. Entonces, también tenemos la opción de rotar la imagen. No se les, o sea, no, no les dé miedo recortar la imagen. A mí en la universidad me decían que una imagen y un producto nunca debía recortarse. Y en la práctica ya no se aplica. ¿Por qué? Porque sencillamente yo puedo dar opciones diferentes de vistas de una misma fotografía. Miren, digamos, aquí coloqué la imagen en diagonal, pero si sí se dan cuenta que a medida que yo voy girando, el efecto bokeh me sigue quedando. Entonces, también eso es bastante útil. Aquí, ¿qué podemos hacer? Rotarla completamente. Entonces, también nos puede funcionar la fotografía. Digamos, yo la puedo rotar completamente. Y la puedo dejar para, para una portada de Facebook. Digamos, la podemos voltear. fíjense que esto se me amplió. Listo. Y, uy no, que muy feo. Ahora, eh, esperen un segundito que, exacto, listo, bien, ahora sí, listo, ya lo roté, lo tomo otro poquito y quedo. Espérense, listo, bien. ¿Qué es lo que me gusta de Photoshop y que tiene una opción interesante que de pronto a las personas como que no les... No, no, no, no, no le pone mucha importancia, es una aplicación que es no destructiva. ¿A qué me refiero yo con una aplicación no destructiva? Quiere decir que es una aplicación que toma la imagen, la edita, la guarda y todo y no les daña la imagen original, que en algunas ocasiones sucede cuando uno edita en el celular. Y vamos para Snapseed. Snapseed es de Google, eh, esa, para los que estuvieron en el webinar pasado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 Sí, cuando pagas se puede quitar. Pero de todas maneras hay unas opciones gratuitas que sí te las dejan. Bueno, eh, mira, Luisa Rodríguez Luisa Rodríguez nos pregunta, ¿cuál es la resolución en píxeles perfecta para una foto para que no quede tan pesada? ¡Wow! Esas preguntas están muy buenas. <ríe> Listo. No, es muy sencillo. Eh, para redes sociales, que sea más de mil píxeles.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 A ah, ver, yo voy pensando, pero no, en realidad no son tan complicadas. Exacto. Si ven esta grilla que está acá, esto se llama una grilla. Si ven las líneas que están aquí, mirenlas. Una, dos, tres, cuatro, y me generan nueve cuadros. ¿Qué debemos hacer? Sencillo, ubicar los elementos en las intersecciones y casi nunca en el centro. Entonces, les voy a dar un ejemplo y vamos a tomar una foto para este productazo que nos encanta acá.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 tenemos que tener claridad sobre varios elementos. ¿Listo? Eh, no se les olvide que en unos días va a subir la presentación y va a estar aquí la información para que ustedes se puedan guiar bastante. Listo. Ahora, en imagen, eh, digo, en video, tenemos diferentes temas. Tenemos el color, la música, la iluminación, el audio y la estabilidad. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de color es exactamente lo mismo que estamos desarrollando en la parte anterior, que era el color. Saber que el color está bien ni muy expuesto hacia el blanco, ni muy subexpuesto hacia el negro. Siempre tiene que haber un equilibrio de color. Ahora, en el audio, en el audio es muy sencillo. Cuando yo estoy grabando, tienen que decirle a todo el mundo, silencio. ¿Por qué? Porque los celulares son omnidireccionales, quiere decir que toman sonido de todo el alrededor. Esto quiere decir que si ustedes están grabando un video y hay alguien por allá. Todo ese sonido va a quedar grabado en su audio. Y se les va a complicar un poco más cuando vayan a hacer la edición del video porque les va a quedar ese sonido de fondo. Si pasa una ambulancia, si pasa un, ascensor, eh, un avión, digo. Un ascensor. Si pasa un avión. Eh, si pasa un carro, si pitan, si todo eso, todo ese tipo de inconvenientes son los que van a quedar grabados en su audio. Si les toca volver a grabarlo, les toca volver a grabarlo porque esa limpieza en el sonido es bastante buena. De eso, cuando hablamos de música, entonces son la música ambiental, emotiva y demás que se va a desarrollar para su video. Entonces, tenemos muchos tipos de música. Hay muchas opciones, pero ustedes tienen que tener claridad sobre los ambientes. Si es, un, si es una música triste, si es una música inspiradora, si es una música animada, si es una música como de mucha euforia. Entonces, las herramientas, ahorita que las vamos a ver, casi todas presentan opciones de audio para que ustedes puedan mejorar sus videos. Cuando hablamos de la iluminación es muy sencillo y es que la cámara de los celulares no está preparada para la noche. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes cuando vayan a grabar video y demás en la noche, los videos lo más seguro es que no les van a quedar muy bien. Entonces traten de hacerlo ya sea en ambientes donde esté muy controlada la luz, con mucha iluminación, así sea de noche o en el día. Y la estabilidad creo que es la piedra angular del video... Y es cuando el video tiene que estar muy bueno. Entonces, les doy un ejemplo muy pequeñito acá. Cuando yo voy a grabar video. <coughs> cuando yo voy a grabar video. Esto es horrible. No, es que, y es que voy corriendo. Y voy haciendo. Y hoy, y es que miren tan bonito que quedo olvidado. No. A ustedes siempre les toca con ambas manos sostener el teléfono. Con ambas manos sostener el teléfono y tratar de colocar los codos en una posición que se pueda. Me explico. Sí, graba. Es una bobada, es una bobada en realidad. Pero miren, o sea, colocar los codos sobre una superficie, lo que nos da es la opción, Nos da la opción de tener estabilidad en nuestras posiciones. ¿Listo? En cambio, cuando estamos en el aire, el simple hecho de respirar, el simple hecho de respirar nos genera el movimiento. Eso en foto no hay ningún inconveniente, pero en video sí hay un inconveniente grandísimo, ¿listo? Entonces tenemos que siempre tener una posición estable. Si vamos en la calle o alguna cosa, pegar los codos lo más que se pueda el cuerpo, para que el cuerpo nos dé un poco más de estabilidad. Es muy sencillo en realidad las opciones. Listo. Bien. Bueno, teniendo claros esos aspectos básicos de video, entonces vamos a pasar a la parte de opciones. Entonces, hoy les presento tres que son, la verdad, bastante amplias en cuanto a la cantidad de opciones. Tenemos Quick. Quick es un editor que viene de la cámara GoPro, que la cámara GoPro, para los que no la conocen, es esta cámara que utilizan los de deportes extremos o motociclistas en su casco, que es una cámara bastante pequeña. Ellos generaron esta aplicación y esta aplicación es muy dinámica, es muy sencilla de desarrollar y es muy útil. La verdad, la hemos usado nosotros acá para hacer videos y son de muy alta calidad. Tenemos Filmora Go, que es similar a FOTOR. ¿Por qué? Porque Filmora también tiene su opción para escritorio. Bien, entonces aquí les muestro. Porque Filmora, ustedes pueden descargar el Filmora y pueden usarlo también en sus computadores. Igual que el FOTOR, tiene una opción gratuita y tiene una opción premium donde les da más, más, digamos, posibilidades. Y tenemos InShot, shot es una aplicación bastante interesante. Yo no la iba a colocar, pero es que me la recomendaron muchas personas porque es para eh, hacer videos, colocar textos, emojis, eh, cortar, pegar, todo lo que se puede desarrollar. Entonces, tenemos tres opciones bastante, bastante útiles para nuestra fotografía. Listo. Vamos a desarrollarla rápidamente. Listo. Bien. ¿Qué necesitamos para esto? Muy sencillo. Entonces, dentro de todo el paquete que yo tengo acá, hice unos pequeños clips. Miren, Son clips de video muy corticos. Este demora... Este demora... Da, tres segundos. Nada del otro mundo. Miren. ¿Qué es esto? Si ven... Y esto que lo hice... Miren. Audio. Que son videos que se desarrollaron aquí en el almacén de las aguas. Vengan a visitarlo. Es muy hermoso. ¿Listo? ¿Sí son videos a productos. Estos videos a productos en realidad son solo movimientos. Nada más. Son movimientos que se van desarrollando con el celular. Y este que es el de la casa de las aguas. <coughs> listo, bien bueno listo, ahora teniendo esos videos porque van a ser mi insumo, nos vamos a meter aquí con las aplicaciones, entonces tenemos Quick, InShot y Filmora Go <coughs> vamos a hacerlo con Filmora Go primero, listo Filmora lo primero que tenemos que tener claro es que Filmora nos maneja horizontalmente listo entonces, siempre tenemos que utilizar nuestro teléfono aquí, que si quiero acceder a mis fotos, listo, y Filmora automáticamente me da las opciones. Entonces, vamos a colocar aquí en artesanías, y aquí en artesanías me, me va a decir automáticamente los videos. Tengo de 8 segundos, 3 segundos, 5 segundos, 7 segundos, 4 segundos, listo. Entonces, yo voy agregando los videos y voy viendo cómo es su previsualización. Si ven que aquí ya empiezo a tener un error, entonces me devuelvo, y empiezo a tener el siguiente, listo, este de las aguas, perfecto, listo, entonces le doy añadir, ya me lo añadió, solo colocar este otro, que es de unos huérrigues, bien, lo vamos a añadir, vamos a hacer este, que es de la vajilla del Carmen de Viboral, Listo, lo agregamos y vamos a cerrar por último con las máscaras. Listo. Entonces, voy a utilizar cuatro pequeños videos para generar un video. Bien, listo, añadir. Ahora, ya añadí mis clips de video. Le doy siguiente. Él me los comienza a importar y ya tengo los clips de video. ¿Vean? Ya tengo uno al lado del otro. Esta opción... Aquí a la derecha se si alcanzan a ver con unas tijeras. Es para cortar el video dependiendo de lo que yo quiera. Bien, entonces, aquí yo ya puedo entrar a cortar el video. Ahora, empiezo a generar una nueva línea de proyecto. Listo, ya tengo mis videos. Ay, ¿Qué pasó? un nuevo video. Uy, me devolví. Espera un segundito artesanías, era este, no, era este, lo añado, ah, era este, lo añado, este, lo añado, y ya, trabajemos con esos tres, listo, si se dan cuenta aquí a la derecha tenemos una serie de opciones, transiciones, entonces vamos a empezar al formato, el formato que opciones nos da, si lo queremos cuadrado, digamos para Instagram, si lo queremos recortar, pero entonces me pasa arriba y abajo, o si lo queremos difuminar. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de desarrollarlo de esta forma. Listo. Ahora, miren, él me hace una previsualización entre un video, y ahí paso al otro, automáticamente. ¿Sí lo vieron? Entonces, este pase, si se dan cuenta... Salta aquí al otro. Entonces, ahí vamos a empezar a utilizar una transición. ¿Listo? Entonces, las transiciones, vamos a ver. Si aquí ya me las da. Listo, tenemos varias transiciones predeterminadas. Entonces, miren, tenemos mosaico, blanco y negro, distorsionado. Vamos a colocar esta que es bien rara. Eso. Listo. Miren, entonces le damos OK y ahora miren cómo nos quedó. Miren, está nuestro video, hacemos el cambio y automáticamente cambiamos la igualdad. Bien. Ahora, vamos a agregar música a nuestro video. Entonces, Filmora tiene algunos audios. No sé si aquí me alcancé a cargar. No me carga. ¿no? Creo que es porque me está descargando el video. El audio. Descargados. No, vamos a descargar uno sencillito. Listo. Entonces, mientras está descargando el video, les decimos que ¿qué hemos hecho hasta ahora? Tomar dos clips, colocarle una transición en medio de las dos y ahora le vamos a colocar el audio. Si se dan cuenta, no es un trabajo que me ha demorado más de 5 minutos y los videos en realidad, los pases de imágenes y lo que estoy desarrollando, eh, también no me demoré 10 minutos haciéndolo. ¿Qué es interesante que ustedes muestren en sus videos? Muéstrense trabajando, muestren su taller artesanal, muestren sus productos, pero no solo sus productos en una mesa, no solo sus productos sobre una cartulina blanca, muéstrenlos muchas veces... Sobre, digamos, se hacen aretes, muestran a una persona utilizando los aretes y sonriendo. Eh, no sé, lo pueden desarrollar de muchas formas. ¿Listo? Bien, creo que ya nos descargó, entonces le vamos a dar OK. Y aquí ya nos aparece en la parte inferior nuestro audio. Vamos a ver. Pero creo que no nos suena. Sí está el audio, pero no, no. ¿Sí alcanza a sonar? No. No. A ver. Qué pesar que no nos toma la audio. ¿Es porque estamos compartiendo del teléfono? Vamos a ver. Sí, no nos suena, qué pesar. Pero bueno, si se dan cuenta, hicimos un video en menos de 5 minutos con Filmora. Igual, las opciones de transiciones, de editar y demás, están bastante buenas. ¿Por qué? Porque Filmora también nos puede colocar mezcla, nos puede colocar filtros. Entonces, miren, aquí tenemos 15 opciones de filtros como ya hemos editado imagen, ya sabemos que los filtros pueden ser muy útiles para el desarrollo. ¿Listo? Bien, tenemos título, entonces aquí también le podemos colocar un texto. Bien, que podemos colocar, ampliar, desarrollar todo dentro de nuestra imagen. Y aparte de eso, los textos tienen diferentes opciones de animaciones. Entonces digamos, aquí vamos a reducir esta imagen. ¿Van? Y aquí vamos a poner las aguas. Bien, listo. Ahora, cuando le damos play, miren, ¿sí? Ven? Ya nos dieron el Play de las aguas. Le damos acá. Y podemos manejar. Miren, ¿sí? Ven? Ahí apareció. En realidad, en video, Filmora es muy útil. Muy útil. A mí personalmente, yo que lo he manejado, me gusta más en escritorio. ¿Por qué? Porque pues tengo más opciones. O sea, si, si se dan cuenta, ustedes lo están viendo bastante grande la pantalla, pero pues a mí casi no me caben los dedos porque tiene demasiadas opciones. Entonces es un poco complicado. Pero es solo eso, es solo un detalle como en cuanto al tamaño. De resto, miren, ustedes pueden desarrollar un video muy sencillo, muy rápido y muy fácil. Me da tristeza es que no podemos escuchar el audio, de pronto es por las opciones de compartir.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 Y por último tenemos Quick. ¿Listo? Que Quick a mí me gusta personalmente para utilizarlo con fotografías. Listo. Vamos a utilizarlo con fotografías. Ya hicimos videos. Entonces ahora vamos a hacer un video con fotografías. Entonces, vamos a hacer uno con el tema relacionado con, las, con los sombreros. ¿Listo? Entonces tenemos a nuestra artesana. Nuestra artesana desarrolla el sombrero y tenemos... Diferentes opciones para los sombreros. Bien. A ver si tenemos más sombreros por acá. Por aquí yo tenía unos sombreros. Está listo. Bien. Entonces, le voy a añadir. Y automáticamente Quick lo que hace es que me da un previsualización. Una previsualización y una preanimación automática de mis fotografías. Miren, no he hecho absolutamente nada, solo lo dio en la opción por defecto que es radical y miren, ya me animó todas las fotografías, bien. Pero entonces, esto es lo interesante, él tiene diferentes opciones. Miren, tiene action, vamos a ver, poco no está rememorando miren, y si ven que las previsualizaciones son pequeñitas abajo porque me gusta este vamos a manejar este lápiz un poquito, listo entonces, cuando yo le doy clic encima me dice el formato, si quiero que sea cuadrado, en este caso lo voy a utilizar cuadrado, el tipo de fuente quiero que sea como este tipo de fuente listo, y luego aquí encima le voy a dar sobre el lápiz entonces, sobre el lápiz que hago estos me, me aparecen los fotogramas. Bien. Entonces, estos fotogramas sencillamente lo que me dicen es que cada uno es una imagen y va con la animación que ellos van desarrollando. Entonces, miren, si yo quiero colocar otra imagen o si quiero aquí. ¿Listo? Sombreros artesanales. Sombreros artesanales. Listo, Aceptar. Bien, ya me cambió, entonces puedo tener tiempo de duración, largo o corto. Puedo duplicarlo si quiero dos sombreros artesanales. Entonces, si tengo uno de más, puedo eliminarlo. ¿Listo? Puedo cambiar la posición de las imágenes. Y al final, uno si quiere, inhabilita esto. ¿Bien? Y este es el resultado. InQuick es supremamente rápido. Miren, sombreros artesanales cambiamos la fuente ya me pone animaciones eh, intermedias y aquí puedo cambiar los slides entonces miren slides me da más dinamismo en cuanto a eso Cambio las imágenes voy a cambiarlo a over miren fue el primero que vimos Corta las imágenes, las gira, las tuerce, absolutamente todo. Entonces yo creo que en cuanto a imagen de video, abarqué bastante las tres aplicaciones, si se dan cuenta. Eh, unas son mucho más puntuales, técnicas y al milímetro. Otras son mucho más rápidas para un resultado bueno, pero rápido, como quick. Entonces no sé si tengan preguntas hoy. Bueno, Jami, muchas gracias por acompañarnos en esta charla artesano digital. Eh, tenemos varias preguntas respecto a video, entonces pues finalicemos con estas preguntas y ya. ¿Sí? ¿Te parece? Pues tenía unas aplicaciones creativas que les quería mostrar, pero bueno. Dale. Ah, bueno, no, no, no. Bueno, si quieres hagamos esas preguntas fuertemente y tú nos explicas esas aplicaciones ¿Sí? eh, para Son que por favor pero... no, vamos, estamos un poquito tarde, pero por mm -hmm. favor no se vayan a retirar. Porque estas aplicaciones creativas les van a gustar muchísimo. Eh, bueno, Angie Melissa nos dice, si se realiza un video en otra aplicación, pero quiero editar el video después, ¿estas aplicaciones me dejan exportar los videos? No, no es tan sencillo porque son aplicaciones muy cerradas. Digamos, en Quick, si tú o en cualquier otra guardas el video y lo exportas y lo quieres volver a editar dentro de la misma plataforma, sí se puede pero de Quick para InShot o de InShot para el otro, no, no se puede desarrollar. Perfecto. Marta Elena Castillo, al hacer Zoom con la cámara de video del celular, ¿se pierde la resolución en el producto final? Un poquito, pero pues el Zoom tiene que ser muy corto. ¿A qué me refiero yo con un Zoom corto? Que sea un Zoom rápido que se pueda desarrollar. Bueno, nos hacen una pregunta sobre el logo. Ángela Parra nos dice que si ella puede colocar su marca en los videos que realicen estas aplicaciones. Desafortunadamente, esas opciones son pagas. Sí se puede colocar, pero esas opciones son paras Perfecto. Bueno, Laura Jimena nos pregunta, ¿estas aplicaciones tienen desvanecimiento de audio entrada de y salida? ¿Desvanecimiento de audio? Sí, sí lo tienen. Sí, sí lo tienen, solo que pues desafortunadamente las opciones de audio no se las puede mostrar muy bien hoy. Bueno, eh, María Pinzón nos dice, ¿la música en Android cómo se maneja? Es decir, si no está conectado con las opciones de iTunes, ¿hay alguna Página permitida que podamos utilizar la música. Ah, no, lo que yo te decía, como yo estoy usándola en el iPhone, aparece iTunes. Pero de todas maneras también hay opciones. Si tú tienes música cargada en tu celular, la puedes utilizar. Obviamente por derechos de autor no se debe. Pero de resto, sí, ellos tienen unas opciones ahí de música predeterminada. Solo que era que se tienen que descargar. Bueno, Angie Lorena Sánchez nos dice, ¿Alguna de estas aplicaciones serviría para realizar estos motion? cuando se toma fotos seguidas dándole movimiento a objetos? Claro, claro porque yo ahí sí recomendaría la... la ¿Cuál es? Esta. que se me olvidó. Esa, InShot. Porque puedes manejar los clips más rápidos. Porque le puedes dar más tiempo, le puedes dar más superposición. Entonces, sí, sí se puede. Bueno, eh, de estas aplicaciones, ¿alguna está para escritorio, Jamie? Ah, sí. ¿Alguna está para escritorio? Sí, Filmora. Filmora está para escritorio. Perfecto, bueno la, bueno, la app se llama Stop Motion, nos dice Jennifer Llanos, eh, ah, yo uso Video Editor y ahí se pueden hacer, se puede poner logos de marca. Entonces, bueno, mira, Jennifer nos recomienda, le recomiendo a todos ustedes, o a sea, los digitales, la aplicación Video Editor. Entonces, búsquenla también, revísenla. Sí. ella nos dice que allí hay una opción que dice etiqueta y allí pueden ustedes subir el logo y su marca y hay otra que se llama stop motion y también permite hacer esa clase de videos eh, no se les olvide que independientemente de la herramienta que vayan a utilizar si sus videos están oscuros si están reventados por así decirlo si tienen mucho movimiento el resultado desafortunadamente no va a ser el mejor entonces siempre tienen que tener mucho en cuenta la base perfecto Camilo, entonces ahora sí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 Aplicaciones creativas hay montones, hay montones, solo que desafortunadamente la mayoría son pagas, pero pues estas que les estoy presentando pueden ahí verlas. Si quieren así como dice Gabriela, me lo va a robar sus palabras, denle pantallazo para que las puedan ver. Entonces, Pixaloo, Photolab, Fuse y PhotoX. Listo y pues no sé no eso no creo que haya preguntas bueno Camilo pues muchísimas gracias por acompañarnos listo eh, queremos que por favor nos expliques cuál va a ser la tarea de la tercera de la sexta charla perdón artesano digital listo aquí también Bien. es importante que ellos tomen pantallazos como tú claro dijiste, que sí. para que puedan guardar ustedes su actividad Mientras, está pública en nuestra página www.artesanidaddecolombia.tv Listo, bien. Me salto un pedacito, pero igual lo vimos dentro de todo el tiempo, que son consejos y errores, que fue todo lo que les dije. Miren, evitar grabar en contra de luz, hacer movimientos rápidos con la cámara, la vibración de la imagen, que fue todo lo que hemos visto durante la charla. Bien, entonces, la actividad va a ser muy sencilla. Primero, van a editar tres fotografías, van a tomar tres fotografías. ¿Listo? De esas tres fotografías van a, ser, van a ser de la siguiente forma. Una del espacio de trabajo usando Fotor, una que va a ser un retrato de ustedes como artesanos utilizando Photoshop Express o pueden utilizar alguna de las, alguna de las creativas que les mostré ahorita. Y la tercera fotografía es una fotografía de un producto que ustedes quieran mostrar. Entonces, les repito, una del espacio del trabajo donde sucede la magia, donde hacen sus artesanías, un retrato de ustedes como artesanos y una fotografía del producto. ¿Listo? Bien, eso en cuanto a fotografía. Y también vamos a hacer uno de video que va a ser. Que ustedes van a desarrollar un video de máximo 50 segundos. ¿por qué 50 segundos? porque digamos una plataforma como Instagram no nos deja un video de más de un minuto entonces para ir seguros vamos a manejarlo sobre 50 segundos utilizando cualquiera de las aplicaciones de edición ¿qué cuáles son? no se les olviden se las digo automáticamente las de video Quick, InShot y Filmora Go ¿listo? y para usar las de fotografía van a ser Snapseed Photoshop Express y Fotor. ¿Listo? Esto lo tienen que compartir eh, en el correo electrónico artesano digital adc@gmail.com. Bueno, Camilo, muchísimas ¿Listo? gracias. Recuerden entonces la tarea, déjenosela, por favor, entonces ahí un ratito más para que ellos puedan tomar el pantallazo, mientras esta tarea está activa en nuestra página web. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. bueno, Hoy fue una charla súper larga, llena de conocimientos. Esperamos que hayan tomado nota absolutamente de todo. Recuerden también que si tienen dudas respecto a esta charla, respecto a toda la charla, respecto a ustedes, artesano digital pueden escribirnos a artesano artesanodigital.com, allí vamos a estar súper pendientes de todas sus preguntas, de todas sus inquietudes, eh, esta charla la van a encontrar dentro de ocho días aproximadamente en la página web, que ya les he repetido varias veces, tv o también la pueden encontrar en nuestro, um, en nuestro canal de YouTube, allí nos van a encontrar como artesanías de Colombia, van a encontrar una lista de reproducción que se llama Artesanías de Colombia TV. Recuerden, hoy es el último día para que se puedan postular a nuestros premios Artesano Digital. Les voy a volver a enviar los links de las condiciones de participación y el formulario de inscripción para que puedan participar. Queremos que participen, queremos conocer su proceso. Y pues bueno, que sean uno de los cuatro ganadores de nuestras tiendas virtuales Artesano Digital. Este año vamos a entregar cuatro tiendas virtuales. Entonces, les recomendamos que hoy hagan su inscripción los que no lo han hecho. Ya, varias personas se han inscrito, los felicitamos y también nos han enviado muy sus tareas. Así que ustedes por favor revisen también en la opción de webinars de www.artesaniedecolombia.tv, allí van a encontrar webinars anteriores y van a encontrar las actividades que les hemos pedido en cada participación de las charlas. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos dentro de 15 días aproximadamente con una nueva charla Artesano Digital. ¡Feliz día!